pensando en cómo se podría imaginar ah bueno ahí está ya de una empezó a, a de una ok listo entonces damos de una sí entonces mucho gusto Lola, Dani Angélica te quedaste como ya ahí está eh, sí entonces la idea de esta de esta Buchaca 2021 es justo conversar sobre proyectos que han estado pensando en, en este tipo de economías solidarias en el arte eh, y mucho obviamente viene de nuestras propias experiencias y reflexiones de, del año pandémico, el 2020 que fue un poco duro para todo el mundo y, y queríamos pensar en, en, en iniciativas que están ya andando y sucediendo y cómo se han ido desarrollando y bueno y en su caso ya veremos que transformando también un montón entonces, la verdad, quería agradecerles muchísimo por, por estar aquí con nosotras. Eh, quizás podemos empezar por lo más sencillo. A mí me encantaría que, que nos cuenten qué, qué es APP, dónde surge eh, y por qué, eh, como para dar un poco de, de contexto de dónde, desde dónde están trabajando y, y qué, qué han venido haciendo. Ok, bueno, si quieres yo comienzo ahí eh, con esto. A ver, pues atendido por sus propietarios es un proyecto que nació en el 2020 en Bogotá y Medellín, en Colombia. Digamos, somos tres personas, hoy estamos aquí solamente dos, digamos, eh, Angélica Teuta eh, y yo, que soy Gabriel Sea. Los dos somos artistas plásticos, tenemos una carrera en, pues, como profesional que activa, digamos, en el medio. Y también nos juntamos pues con otra amiga que se llama eh, Ada León. Ella no está aquí hoy porque justo está recuperándose de un COVID que le dio en estos días, así que bueno, está guardadita en su casa. Pero bueno, entonces básicamente digamos el contexto en el que sucedió esto fue en el 2020, pues a mediados cuando la pandemia comenzó a afectar realmente como el medio local y comenzaron a cerrar, espacios, se comenzaron a caer programas, exposiciones y cosas que se estaban planteando, eh, nosotros pues comenzamos a pensar pues como que teníamos que hacer algo, porque además también había como otro contexto bien importante y es que el Estado comenzó a presentar como alguna, a, a algunas ayudas, ¿no? algunos programas de beneficio para artistas, eh, tanto a nivel nacional como a nivel pues Digamos, yo estoy ubicado en Bogotá, Angélica en Medellín, entonces pues en Bogotá y tanto en las dos ciudades se crearon programas para ayudar a los artistas, pero estos programas obviamente no fueron suficientes para la demanda que, pues, que hubo en, en su momento. Digamos, esto tiene, esto es un problema digamos bastante grande porque el Estado no tiene censos concretos de cuántos artistas hay en el país, entonces pues no se sabe cuántos recursos invertir y bla, bla, bla. No, pues un, estos problemas... Eh, de la burocracia digamos eh, cultural ¿no? eh, digamos y por otro lado este, estaban digamos las galerías algunas galerías estaban comenzando a hacer programas para ayudar a sus artistas ¿sí? y digamos que hay una cosa en común digamos de los tres que comenzamos con APP y es que los tres somos artistas independientes no estamos representados por ninguna galería tenemos pues trabajos alrededor para mantener nuestras prácticas eh, y pues, sobre todo, vivimos de becas para hacer obra, ¿no? Y pues, claramente estábamos como súper en el aire. Un poco en ese contexto fue que nosotros pensamos en, en comenzar con, con este proyecto, que básicamente comenzó siendo una idea que Angélica me, me propuso de traer una iniciativa que estaba sucediendo en México en ese momento, que sin no estimar se llama La Pecera, ¿cierto? Sí. Eh, y la idea inicialmente era esa, como, como copiar un poco el modelo eh, y hacerlo acá en Colombia, pero pues a, pensando un poco en, en, en la pertinencia de esto para nuestro, para nuestro contexto, nosotros lo que pensamos fue como tomar algunos de estos elementos y reestructurarlo y pues hacer una modificación de todo, el, de, de la idea, digamos. Eh, y para esto, digamos, pues creamos una bolsa solidaria que... Eh, Funcionó inicialmente por tres ediciones y pues que tenía unas reglas como muy, muy, muy sencillas y al mismo tiempo pues muy estrictas que nos permitían a nosotros funcionar. Eh, y pues digamos que eso comenzamos por tres ediciones eh, y la cosa se fue extendiendo, ¿no? Eh, al final del año hicimos otro, pues lanzamos como otro nuevo proyecto que ya no era tanto con arte y, no era digamos como comercialización de obras, que es lo que, que fue como el, el inicio de, de atendido por sus propietarios, sino estoy más como pensando como en comercialización de objetos de diseño, pero hechos por artistas, pensando pues como en la temporada de diciembre, los regalos de Navidad, ¿no? Y, y bueno, pues como que esto fue un poco, pues como muy a grosso modo lo que pasó el año pasado y en este momento pues este, el proyecto sigue cambiando. Eh, ha sido pues como una bola de nieve que ha crecido muy afortunadamente y que ha sido muy bien recibida pues por el medio, acá local y eh, digamos que en este momento estamos como en el proceso pues ya finalizando el proceso de crear una fundación eh, que trabaje digamos de manera eh, cooperativa con artistas que tenemos pues como en nuestra red Hay algo que me parece que pasa muy bonito en el 2020 eh, acá en Colombia y es que eh, una de las cosas que siente el arte independiente es que como cada uno está encerrado en la casa no, no había esa necesidad o no lo habíamos pensado bien esa necesidad de gremiación entonces cuando nos quedamos como eh, eh, encerrados eh, viendo cómo otras cosas daban, nos dimos cuenta que nos hacían faltando esas redes. Entonces, atendido por sus propietarios, se convirtió también como, como en una, una gremiación o en una especie de red también para, para ver qué estaban haciendo los, los artistas independientes. Nos, aunque las sedes principales son justamente en las ciudades principales, nos encargamos que hubiera una equidad, una equidad tanto de género, eh, y como equidad de buscar artistas en otras ciudades y ver qué estaba pasando eh, en cada una de las ciudades. Eh, y eso hace, eh, eh, funciona también como de una manera, estoy pensando en, en lo viral, funciona también de una manera viral porque lo que se replica en una, después se replica en otra, nosotros también tenemos contactos internacionales, entonces muy, poca, muy rápidamente. Se empezó, se empezó a distribuir, y eso también hizo que los coleccionistas de, que tenían algunos u otros empezaran a mirar obras de otros artistas que no habían visto anteriormente, eh, personas también de otros proyectos y otras instituciones empezaron a interesar qué, qué sería pensar en arte independiente, y, y eso empezó a generar un montón de conversaciones. Nosotros no somos como los únicos grupos que, que, que estuvieron como al frente en este tipo de, de marcha pero digamos que, que este en general por la construcción de bolsa solidaria y de dar el 50% de las ganancias a todos independientemente si venden o no venden pues eh, fue una ayuda muy importante para su momento. Claro, just, justo esto que, que decís como de agremiación y, y, de, y de, de trabajar desde de, de ese lugar de, pues estamos juntas todas y no importa si se vendió tu obra o no, igual estamos apoyándonos mutuamente, a nosotras nos parece como una manera o una, una, una solución quizás, eh, bueno, solidaria, creativa y quizás más sostenible a largo plazo para, para, la, para la práctica artística. No sé si ustedes eh, tienen alguna posición con respecto a esto en relación a cómo se, se normalmente se con, conducen más las galerías eh, tradicionales insertadas en un, en un mercado del arte que inevitablemente es a veces bastante, bastante brutal y, y incluso muy poco generoso con los artistas, en, no siempre, pero en, en muchos casos. Eh, no sé... ¿Cómo ven ustedes ese posicionamiento desde atendido por sus propietarios ante esta, este tipo de, de, de, de mundo de, de las galerías y de, las, eh, eh, de la economía del arte en contraposición con esta agremiación y esta solidaridad desde, desde ese lugar de colectivizar y hacer como más cooperativa? Pues mira, yo creo que el, el problema, digamos, con... Eh... Con las, con las economías pues, pues la, la economía digamos, del modelo de la galería es que está basado en un modelo eh, que eh, se basa en la escasez, ¿sí? es la escasez de recursos, la escasez de coleccionistas, y esto genera pues, como una, una competencia muy salvaje en el medio, y, y sí, es como un panorama poco colaborativo. ¿sí? Digamos, yo creo que hay modelos para todo el mundo, Sí, o sea, yo creo que el modelo que a nosotros nos interesa es el modelo colaborativo, pero estoy seguro que no, no es la solución, no está, tal vez no sea la solución como para implementar y como derrocar el sistema de las galerías y como volver como todo un sistema cooperativo. Eh, yo creo que, digamos, hay artistas que no les interesa esto, hay artistas que les interesa como simplemente que venden su obra y no quieren saber de nadie más, eh, digamos, eso está bien, es perfecto, y, eso, y tal vez el modelo de las galerías funciona para ellos. Digamos, creo que lo que nosotros hacemos es como jugarle un poco con, con, ese, con ese modelo de la escasez, como intentar, intentar que no sea tan escaso, por lo menos compartir como esa escasez, ¿sí? digamos los contactos, lo que decía Angélica hace un rato, los contactos que digamos yo tengo, que tiene Angélica o cualquiera de los artistas con los que hemos trabajado, uno de los... Ese es uno de los requisitos más importantes para entrar a, a, a, a trabajar con, con, con APP, es compartir precisamente esa base de contactos. Porque digamos que ese es, esa es la escasez que precisamente se está, se está compartiendo. Eh, y ahí digamos que si hay un, un cambio, pues, pues muy, muy, muy salvaje, porque ya no estamos compitiendo, digamos, entre nosotros mismos, sino realmente nos estamos echando una mano. Eh, y digamos que pues, eso también pasa como por confiar en el otro, crear redes de confianza, que es súper importante para que esto funcione. ¿no? Eh, y, y digamos que también desde nuestro lado, pues como que estamos en la parte, digamos, ya de gestión, también es una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Porque tenemos que tener también mucha transparencia con la manera en que manejamos todas las cosas. Nosotros no, nosotros pues, siempre intentamos como tener, ser muy claros con, con los, nuestros artistas, pues con los artistas que están trabajando digamos en las ediciones y tal, estamos en constante const comunicación con ellos y les vamos contando siempre todo, somos bien abiertos con eso porque va, para que esto funcione digamos no solo es compartir sino también ser súper transparente y ser muy claro con las cosas cómo se están haciendo y cómo estamos operando. Sí, yo creo que es que acá el, mo el modelo cambia no solo es colaborativo sino cooperativista, entonces digamos que cuando piensan en estas transacciones ya sea como de manager o, o de galerías donde hay unos porcentajes porque ellos tienen unos ciertos eh, responsabilidades que tienen que hacer acá lo que pasa es que se reparte entonces la responsabilidad no tiene por qué recaer por ejemplo en los fundadores que sería en este caso nosotros tres sino que es responsabilidad también de los artistas apropiarse del proyecto y también eh, eh, no solo colaborar con, la, con, con las obras, porque todo, todos de por sí partimos, que todos somos artistas, sino también cómo van a ser las distribuciones eh, en el trabajo de gestión que, que, empieza, que, que empieza a haber en este lugar. Entonces, claro, el artista también le va a tocar hacer un poquito más. Entonces acá también hay unos como versus, eh, versus eh, a, a, algo que eh, a, haya más comisión, en otros lados y le dejo todo el trabajo a ellos o acá eh, pienso en soy bueno para esto, esto y esto, ellos son buenos para esto, esto, confío en este grupo, vamos todos. Creo que este tipo de modelos es, es bueno no solo para, para, para APP, sino APP piense como, se piense como un modelo que se puede replicar y otros grupos pueden hacer. Sí. Eh, entonces, entonces pueden haber como otros satélites que pueden haber, entonces yo me imagino por ejemplo en Costa Rica cuando se vea esto, se puedan generar unos grupos y puedan también pensar cómo hacer bolsas solidarias y empezar a moverse desde, desde ese lugar independiente, porque además yo siento que el ser artista independiente también es una decisión de vida el, no, el decidir no pertenecer a una galería y no pertenecer a eh, a contratos de exclusividad por sea cual sea la razón igual hay que buscar soluciones también para moverse y esta es una de las soluciones que yo encuentro eh, sanas y también muy bonitas porque de, desde que tengo por ejemplo eh, como estas conversaciones con APP siento que a la distancia se reactivan muchas cosas y, y empiezo a tener muchas más redes Claro, esto, esto que, que estabas comentando, a nosotras nos resuenan miles. Primero, porque eh, si hemos como intentado defender mucho eso de las responsabilidades compartidas y de, y, de, y de apropiarse de un proyecto para que llegue más lejos y llegue a otras personas o se pueda hacer a largo plazo, incluso que se haga sostenible a largo plazo porque la responsabilidad es, es compartida. Y por otro lado, creo que una de las razones por las cuales nos interesaba hablar con ustedes es porque justo en nuestros contextos no existe, o sea, hablo de Centroamérica, que es con lo que trabajamos, y Costa Rica probablemente es uno de los lugares más donde, donde hay un poco más de infraestructura cultural y, y estamos, digamos que un, poco, un poquito mejor, mejor ubicados, eh, pero no existe un mercado del arte, no existe un circuito de galerías, de hecho, existen muy pocas galerías, muy prácticamente, o sea, creo que a nivel centroamericano son menos de tres o cinco las que participan a nivel internacional. Entonces, este, es, esta otra manera de operar creo que a nosotras se nos hace más cercana y se nos hace más posible que tratar de inventarnos o ficcionar un mercado del arte que no existe. Que sin embargo, si sí hay gente que compra arte, digamos, y eso es, y eso es como lo... Lo curioso, que sí existe un interés por, por esa producción, nada más está como desarticulado. Y me interesa mucho esto que ustedes plantean como desde una red, como desde articular una red y cómo esa, esa red misma se puede expandir y, y bueno y quienes sean parte de esa red también se apropian y generan sus propios verdas satélites, como decías. A partir de eso, que, que, que creo que para nosotras es algo eh, que... que bueno, que es, un, es uno de los, de los objetivos de la buchaca, que es compartir aprendizajes, ¿verdad? Entonces quería que nos con, con, conversaran un poco como de cuáles han sido los retos más grandes y cuáles han sido los aprendizajes como fuertes de, de estar llevando a este proceso, porque creo que eh, claramente es, es algo que tiene un nivel experimental y de, y de prueba, pero también es algo que han logrado consolidar y eventualmente vamos a ver cómo se... Continúa consolidando a, a futuro y, y compartir ese tipo de, de experiencias, tanto las cosas que han salido bien como las cosas que quizás serían diferentes para alguien que quisiera eh, pensar en un modelo um, parecido o, o, que, o que, que tome de, de, la, de la experiencia de ustedes. Es importante también tener en cuenta como bueno, hay cosas que tal vez funcionaron bien y hay cosas que, tal, que también fueron grandes retos. Entonces, sí, me encantaría escucharles con, con, en esa reflexión. Hay una cosa de la que tú estás hablando y que me parece importante que, que cabe anotar como en las primeras bolsas. Y es que decidimos hacer una estandarización de precios y con un máximo y un mínimo. Eh, en ese máximo y en ese mínimo incluía que los artistas que eran de carrera media, alta, eh, tenían que bajar mucho los precios de sus obras. Eh, esto en pro de que, eh, de que no hubiera como justamente esa competencia de precios. Entonces a, a muchos de nosotros nos tocó... Eh, eso, dar como, como una serie de promociones pero en pro de todos y obviamente eso hizo que se llamara mucho la atención porque pues algunos coleccionistas sabían que iban a tener unos precios eh, particulares pero también pues porque, porque esto iba para esas ayudas en específico, pero entonces eso también hacía que, que todas las obras se miraran como desde, desde otro lugar por eso es que las bolsas también ten, tienen unos, eh, unos tiempos de caducidad, ¿no? porque pues eso también eh, podría como a largo plazo eh, eh, influenciar también, digamos, como el mercado o mal acostumbrar también al comprador, que esa, esa tampoco es la idea. Eh, pero una cosa muy bonita y es que al estandarizar esos precios, eh, también nuevos compradores se acercaron a nosotros. Eh, tuvimos experiencias muy bonitas de muchos compradores nuevos eh, que les daba justamente miedo llegar a galerías y tratar de comprar arte y no saber de qué se trataba, pero poder hablar con los artistas de manera tú a tú le, le, le ayudaba mucho también en ese proceso de entender qué era coleccionar o cómo cuidar de una pieza o empezar a hacer eh, todo este proceso. Eh, digamos como que el punto a favor acá es que siento que la triada... Eh, de, de Gabriel, Ayo eh, es muy buena porque nosotros trabajamos en, como en sectores diferentes, entonces eh, Ada León es, es, eh, es artista visual pero también diseñadora editorial enfocada en artes, entonces todo lo que ves de posicionamiento de marca, la manera como tan limpia como está Pepe, los catálogos tiene que ver porque ella, ella tiene una experiencia muy vasta en este sentido, eh, Gabriel digamos que siento que es el, el duro para pensar en economía y pensar también como en esa claridad de las finanzas, entonces él fue el que nos ayudó como a armar los Excel a que, a que esta bolsa funcionara, que lo pudiéramos ver en vivo y en directo cuando todos eh, estuviéramos armando pero pues Gabriel también tiene eh, si ustedes miran el trabajo de Gabriel Sea tiene que ver todo el trabajo de Gabriel sea como artista también tiene que ver en pensar eh, pues, eh, en la manera, en la labor, en, en lo que uno llamaría la labor y, y pensar en, en ese proceso como de eco, la economía y pensar también en el, el obrero y en el artista como obrero. Entonces, por pues, no todo el tiempo en esto, además él se encarga pues, en el, los diseños de, de páginas web. Eh, y eso también ayudó mucho. Y en mi caso, eh, digamos que toda mi obra tiene que ver mucho con arte relacional. Eh, y yo soy muy comunicativa y me encanta hablar con la gente. Entonces, como que la triada eh, era perfecta en ese asunto. Eh, no sé, Gabo, ¿qué, qué, qué más se le ocurre ahí de lo que nos pregunta. Eh... A ver, yo creo que, o sea, la, yo, pues, cuando estaba pensando la respuesta, creo que iba a comenzar por lo que tú terminaste básicamente. Es como que creo que es muy importante que si uno se va a poner en esto tenga un grupo de gente que es la primera red que uno tiene que hacer es la red con la que con la que va a trabajar de personas de primer con las que va a estar trabajando y pues tú, toca aprovechar como las habilidades de las personas. Sí, eso es lo más importante. Luego digamos hay cosas que yo creo que son importantes como tener claras y es pues, como que toca tener una infraestructura, ¿sí? Eso es súper importante. Digamos, tú, uno puede funcionar básicamente con una libreta de notas y, y un Instagram, digamos, es cualquier cosa, ¿sí? Pero digamos que en ARA, digamos, de, de esto que hablabas un rato como de la transparencia, es muy importante tener como las cuentas súper claras, entonces hay una cosa que a los artistas parece que no nos gusta mucho y es manejar Excel. Y qué pena, pero cuando uno se va a meter con dinero... Toca tener un Excel, es así de sencillo, toca saber sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, es como que eso es, eso es un aprendizaje súper importante, como saber que toca tener las cuentas muy claras. Y básicamente toca buscar las herramientas que más fácil le permiten a uno llevar eh, pues esto, esto como en desarrollo. ¿no? Eh, luego, creo que es muy importante también pensar en los canales de comunicación. Sí, es como saber con quién quiere hablar uno, como a, por dónde, por dónde llegar, digamos, a veces uno siempre cree que, no sé, que la red social de moda es el lugar donde toca estar y es el lugar donde pasan las cosas, no? Digamos que en este caso es Instagram y eso es cierto y falso al mismo tiempo. Entonces, digamos, creo que en cada contexto toca evaluar también si sí es importante tener otras herramientas, teléfonos, yo no sé, digamos, en nuestro caso el teléfono es súper importante. Eh, y WhatsApp, digamos, pues como que nosotros nos comunicamos, pues digamos, no solo obviamente entre nosotros, sino también como compradores y esto. Entonces, como que tener claros esos canales de, de, de comunicación es súper importante. Eh, y otra cosa, digamos, también por ese lado como organizativo, que a nosotros nos, nos parece muy importante, es hacer contratos. Así, tener contratos desde el principio, no recibir obras. Bueno, digamos, nosotros no manejamos como stock no tenemos inventarios de las obras, porque parte de nuestro modelo es que los artistas son quienes tienen sus obras, ellos mismos se encargan de embalar eh, y enviar las obras a los compradores, pero digamos que hay una manera, de alguna manera nosotros tenemos las obras como, en, como dato virtual, una cosa así rara, eh, y creo que es muy importante que todo quede claro desde el principio, entonces un contrato como súper bien hecho con un abogado es muy clave, digamos sobre todo porque es que esto... En últimas, lo que con lo que uno está, si estamos trabajando con obras y vendiendo obras y cosas de esto, pero en últimas, nosotros estamos trabajando siempre es con gente, con las relaciones y son las relaciones de nuestros amigos y ¿sí? o sea, amigos que tienen, que tienen años y amigos que hemos hecho, digamos, en este proceso. Y pues es importante no dañar las relaciones, básicamente. Entonces, los contratos, eh, pues como que tocaba verlos un poco desde ese lugar. ¿sí? Eh, ahora, retos, yo creo que son muchísimos. O sea, creo que, no sé, en lo personal, digamos, para mí, una de, de las cosas más, más, más, más duras, digamos, de pensar esto el, el, el, desde el año anterior fue como pensarme a mí como vendedor de arte. Sí, o sea, normalmente como que uno, uno no sé, o sea, uno vende obras de uno, no sé, van al estudio y alguien le quiere comprar a uno una cosita y se la lleva y uno puede negociar como cosas de uno, pero vender cosas de otros es una cosa que que yo por lo menos no, no lo entendía como entre una de las cosas que yo pudiera hacer en mi vida. Digamos que en el proceso, pues como que a partir de hacer las cosas, pues lanzarse el agua, pues ahí fuimos aprendiendo y pues nos dimos cuenta de hecho que somos mejores vendedores de las obras de otros que las de nosotros mismos. Entonces pues como que internamente nos pusimos ahí como un arreglo que cuando hay obras de alguno de los tres, nosotros no nos vendemos a nosotros mismos, sino a alguien más hace las negociaciones por nosotros. Eh, pero digamos que cambiar un poco como el chip y, y pensar que uno puede también hacerlo, creo que es importante. Es un reto muy grande como ponerse en ese otro lugar, pero es... Pues se aprende y pasan cosas chéveres ahí. Eso me parece, claro. me, me llama un montón la atención, digamos, que usualmente el campo del artista y de quien hace gestión nunca se entrecruzan, ¿verdad? Eh, y pues ustedes están un poco como mezclando y, y eso que decía Gabriel, como bueno, aprendiendo en realidad también sobre la marcha, hacer un montón de estas cosas, pero lo que, lo que estaba ahora preguntándome era como cuál es, desde cuál base estaban partiendo a la hora, digamos, como de invitar a la gente a participar de esta red que ustedes tienen, porque obviamente los principios como de confianza y transparencia pues son cosas que se van construyendo con el tiempo y con la confianza y demás. Pero ustedes, entre ustedes tres, ya se conocían. Pero entonces, aparte de obviamente las reglas que mencionaba Gabriela al principio, verdad, como los contratos y demás, que siempre es súper importante dejar las cosas clarísimas. ¿Qué otras cosas, cómo estaban involucrando a, a, a las demás personas a involucrarse con, con el, el proyecto? Um, mira, la primera edición, nosotros lo que hicimos fue invitar a nuestros amigos más cercanos, básicamente. ¿Sí? Y esto fue como... Pues porque nosotros no sabíamos en ese, momento, en ese momento qué iba a pasar, o sea, sinceramente teníamos como unas expectativas así como bastante bajas de lo que fuera a pasar con esto, ¿no? Entonces dijimos, pues nada, invitemos a nuestros amigos, a, a personas que conozcamos como de primera mano. Eh, luego, digamos, cuando ya comenzaron a pasar los meses y hicimos las otras ediciones, comenzamos a utilizar como los amigos de los amigos. Ese fue como una primera, un, un primer lugar como para hacer como las curadurías de, de, de las otras ediciones y ¿sí? como personas que nos recomendaban. Entonces buscábamos a alguien, que, digamos como dijo Angélica, para nosotros era importante buscar artistas que no estuvieran en las ciudades grandes de Colombia, en Bogotá, Medellín, principalmente que es donde nosotros estamos y donde es muy fácil en, en medio de todo conseguir pues como artistas, ¿no? pero entonces buscábamos como nos poníamos como en la, en la tarea de buscar una región en particular donde no teníamos contactos buscábamos a alguien algún amigo algún curador algún artista que tuviera que trabajara en la zona o que tuviera alguna alguna referencia en el lugar y ahí comenzábamos pues como a buscar a buscar a, a personas y así llegábamos así llegamos a la mayoría de artistas eh, luego en algún momento abrimos como una pues no en una especie de convocatoria, sino como que dijimos como, vaya, si quieren participar, pues nos comenzaron a escribir básicamente, es como, hey, yo quiero estar, quiero estar, es como, wow. Y pues fue así como muchísimo y fue como, bueno, pues nada, mándenos su CV, un portafolio y nosotros lo miramos y vemos, ¿no? Eh, y de ahí, digamos, de toda, esa, de toda, esa, de toda la cantidad de, de solicitudes que recibimos por ahí, eh, seleccionamos una o dos personas, no me acuerdo ahora, eh, un par de artistas que, que, que incluimos ahí como en, en alguna de las ediciones, eh, y que digamos, con ellos eh, pues la, la, la relación pues, se fue construyendo, ¿sí? Pues como, como decía, como nosotros, esa, ese asunto de la transparencia es muy clave, entonces como que al principio de cada, digamos, antes de comenzar la edición hacíamos como una reunión con todo el mundo, pues por, por Google, Google Meets y tal, entonces todos nos veíamos como las caras, si ¿sí? algunos se conocían entre ellos, otros no, entonces pues como que verse y como hablar un rato, pues, de, de nuevo pensando como en el momento. De, de la cabeza, pues que era la pandemia, estar encerrados en nuestras casas hace un año, ¿no? Que era como ver más caras, pues conocidas, pues eso era buenísimo. Y en últimas, pues ahí comenzaron como a generarse esas, esas, esas redes de confianza, esos lazos de confianza entre las personas que estábamos trabajando. Y además, yo creo que hay una cosa que siento que nos diferencia a nosotros y también nos diferencia también como de algunos lugares laborales. A mí me pasa mucho en Colombia y... Y lo aprendí fue viajando a otras, a otras ciudades, a otros países cuando hacías posiciones. Y, y, y algo que realmente aprecio de esos otros países es, es cuando te dicen como hay un contrato y es esto, es eso, y estas son las fechas de entrega, estas son las fechas de entrega, esto se hace así, eso se hace así. Eh, o sea, es, es un organigrama muy exacto. Y, y esta es una de las cosas que nosotros hacemos, es un organización muy exacto. Eh, eh, también los, los medios y contactos con quien se hace, se sabe que para tal cosa, entonces es Gabriel, para tal cosa es Angélica, para tal cosa es Ada y, y funciona muy como un relojito y, y eso ayuda mucho a que todo se, a que todo el mundo también sienta que, que hay esa confianza, porque creo que a veces en Latinoamérica como que las cosas pasan así como muy, ay, sí, no, tal vez, entonces eh, nosotros hemos puesto como esta, esta cosa de, de que esto es así, así, asá, y también como que los otros eh, eh, aprenden, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy muy cansada con los deadlines para, para ellos y si, y si no están, entonces no están dentro del equipo porque no están aportando, porque acá no se trata de arrastrar, sino de que trabajemos en conjunto. Claro, y eso, eso me lleva a mí una, una pregunta que me surge así como muy sencilla y es, es, este trabajo de gestión y de administración es un gran trabajo, o sea, es, es bastante tiempo y dedicación. ¿ustedes tienen algún salario de, dentro de APP para el equipo gestor o ustedes más bien son parte como de ese, de ese colectivo de artistas de, de, donde, de, de, de la Bolsa Solidaria? Me da como mucha curiosidad porque si sí es, o sea, esa administración es un trabajo bastante fuerte. Sí, es, o sea, a ver, es un trabajo inmenso. Sí, o sea, es mucho trabajo, digamos, más, de hecho, como que nos, nosotros pensábamos que era menos y cuando comenzamos a hacer esto nos dimos cuenta que es cada vez más, es una cosa increíble. A ver, nosotros realmente no tenemos un sueldo, sí, eh, bueno, voy a hablar en pasado, digamos, porque el futuro es otra, el presente y el futuro es otra historia, ¿no? El año pasado nosotros con las ediciones lo que teníamos es que nos, nosotros, Angélica y yo, participamos como artistas en la primera edición, entonces nosotros teníamos como obras ahí y tal, de resto no participamos como artistas en ninguna otra y lo que pasaba nosotros, nuestra recompensa digamos nuestra compensación digamos por nuestro tiempo estaba dada en la repartición de la bolsa si nosotros entrábamos digamos los tres angélica y gabriel entraban como un artista más en el que se repartía la bolsa entonces nosotros por nuestro precisamente como para cubrir esos gastos de tiempo y tal entonces básicamente nosotros ganábamos así Sí. Ahora, digamos, ya que estamos como en este otro proceso de la de, la, de armar esto como una fundación y tal, digamos ya las cosas va a cambiar un poco. Digamos eso no lo tenemos exactamente tan claro, pero pues obviamente, eh, digamos toca encontrar un lugar. Digamos es muy importante encontrar un lugar en el que el equipo que está haciendo esto, las personas que están trabajando como en la parte de gestión, dura estén bien. Digamos eso es lo más importante. Como que uno no puede ayudar a alguien si no no está bien. Entonces eh, okay, digamos el problema aquí no es como pensar como en, en riqueza sino en bienestar entonces como que lo que tenemos que nosotros encontrar ese es como uno de los retos que tenemos en este momento es encontrar la manera en que nosotros podamos tener como nuestro bienestar para poder pues como tener como las energías y estar dedicados pues para trabajar con nosotros Sí, sí es porque justo este es o sea para nosotras cuando hablamos de Sostener una práctica, sostener una plataforma como esta, inev inevitablemente si las personas que la sostienen no están logrando como atender cosas básicas de su vida, no se puede sostener a largo plazo y, y creo que eso me lleva también como a, a, la, a la, tal vez la última pregunta, vamos a ver si, a dónde nos lleva, pero ustedes me contaron que, pues que APP se está transformando y que, y que de alguna manera está Buscando nuevos horizontes y me encantaría que conversaran sobre eso y cómo ven o cómo proyectan a largo plazo algunos planes eh, a partir de lo que sucedió el año pasado y de esta nueva, este nuevo rumbo que, que están tomando. Y cosas que empezaron a suceder después de la bolsa. Eh, eh, bueno, aprendimos también esta, esta nueva línea de almacenes APP que también es darse cuenta que de, los artistas son unos toderos y, y algunos también decían no generar, eh, digamos, productos de obras de arte, sino como otro tipo de productos. Entonces, eh, también recibimos como esas propuestas y abrimos esa otra plataforma eh, de venta online. Eh, después, eh, de casualidad, pues el eh, British Council en Bogotá abrió unas convocatorias para justamente eh, grupos que estaban gestionando cosas para artistas en pandemia y nosotros aplicamos y estuvimos parte de, de esta bolsa y ahí fue cuando decidimos firmemente que queríamos eh, eh, digamos te, tener una figura legal porque ah, uno de esos retos que pasó es que empezamos a vender muchas obras de arte pero llegaban a nuestras cuentas de ahorros bancarias, personales y después cómo vas a explicarle a la DIAN que es eh, acá en Colombia quien se encarga de los impuestos que esa plata no es mía, yo la recibo pero la voy a repartir en 10 artistas más entonces eso funciona muy bien por unos meses, pero, pero a futuro no nos, no nos va a funcionar y eso fue lo que nos hizo decidir tener esta figura legal que estuvimos estudiándola mucho. Estuvimos entre corporación, fundación, cooperativa, cooperativa y hacer como todo el estudio fue que terminamos en esta, en, en esta fundación. Hay una cosa que vimos y es que al ser fundación, pues claro, ya recurre como otros tipo de, de cosas. ya Declaramos impuestos, por ejemplo, ya toca tener unos libros contables, toca hacer como esas cosas que decía Gao, que a un artista no se le ocurriría que tiene que hacer, pero es como, wow, bienvenido a la adultez, ya esta media carrera, quieres hacer algo por ti, eh, ahí lo tienes. Pero creo que la figura legal es muy bonita también en, en muchas cosas. Hay, hay En algunas ocasiones, por ejemplo, en Colombia, eh, tú no puedes participar en ciertas cosas si no tienes esas figuras legales, entonces artistas con proyectos comisionados independientes que tengan una idea podrían recurrir a APP para poder usar esta figura legal y poder aplicar a esos proyectos y así, y así no se vean frustrados. Eh, por alguna razón, entonces podemos ser como, como, como una especie de intermediarios, pero trabajo entre artistas, que eso es como, como lo bonito de empezar a hacer eh, estas figuras. Por ejemplo, en Colombia se nos ve vetado mucho como salir al exterior a partir de, de por ejemplo, estar dentro de APP con la fundación podría generar otras cosas. Eh, podemos ayudarnos también en, eh, como grupos, entonces muchos ya tenemos muchas experiencias en participar en convocatorias y casi que nos volvemos unos duchos, entonces podríamos empezar a hacer intercambios y, y empezar a revisar eso. Entonces claro, todos los servicios que podemos empezar a ofrecer, toca empezar a, a definir, bueno, este servicio cómo sería con estos artistas, entonces toca empezar a crear una red mucho más grande. Eh, pensamos tener obras de arte también para venta, pero digamos como es fundación, entonces los porcentajes ya no serían igual de los de las galerías, pero nosotros no hacemos representación, eh, que es muy diferente a lo que pide una galería, entonces por lo tanto también los porcentajes van a cambiar, entonces hay otras transacciones. Eh, queremos seguir haciendo las bolsas solidarias, no se pueden hacer todo el tiempo porque la bolsa solidaria, aunque es muy linda como dices, eh, si nos dimos cuenta que no, pues no sobreviviría para el grupo base, pero son muy importantes, entonces como la venta de las otras obras también empezar a recuperar cositas para que de vez en cuando sigan habiendo esta idea de las bolsas y empezar a mirar no cosas de gestión, entre educación y eh, que empiezan como, como engol, a englobar, pero digamos como que estas son ideas que, que sabemos que estamos sobre la mesa y que eh, toca empezar a trabajar y que también eh, digamos el equipo base ya tiene otro equipo satélite y otros equipos y, y también empiecen a, a, a trabajar, es por eso es muy bonito que se piense como causa APP, o sea como que APP sea como una especie de sello que la gente entienda para, para saber de qué que se está hablando de, de, de cierto tipo de cooperativismo y cierto tipo de cooperación. Hay una cosa que me parece bonita eh, también hablarles, es que nosotros lanzamos unos audiovisuales que están en YouTube, eh, que se llaman Ficheros, en YouTube aparecemos como atendido por sus propietarios, eh, en, en plural, propietarios. Y estos videos justamente es una recopilación eh, en fichas como manera de biblioteca de empezar a mirar qué otras causas o qué otros eh, tipos de colaboraciones suceden eh, parecidos a estos modelos que están sucediendo. Entonces las primeras siete fichas que, se, que van a encontrar eh, son siete capítulos eh, que, que se ve como otros artistas u otros espacios independientes eh, eh, generaron iniciativas para colaborar durante la pandemia. Y también cómo es la mirada del coleccionista frente a esto, cómo es la mirada del detrás de la obra, del marquetero, del montador, Gista, eh, de qué también le pasó a ellos en pandemia. Es muy bonito eh, ver esas situaciones, que es ser un artista todero, es como el segundo capítulo. Y este año, por ejemplo, en Colombia, una de las cosas que ha pasado es que eh, la pandemia se, también se vio cruzada por las manifestaciones. Desde el 2019, después se vieron pausadas y digamos que ahorita hubo otro boom y otra explosión muy grande donde, donde eh, más de un mes de manifestaciones y de alguna manera eh, las artes también se vieron involucradas y ciertos movimientos artísticos salieron a la calle y, y estuvieron ahí y nosotros como APP sentimos que también teníamos que visibilizar esa voz y que otras personas comprendieran porque las artes estaban también en este lugar y cómo apoyaban o cómo también le exigían a ese gobierno. Entonces hay una serie como de diálogos con diferentes eh, disidencias y diferentes grupos artísticos que están ahí, ¿no? El, el, el Frente Maricón Transfeminista, por ejemplo, eh, están los grafiteros en Medellín, está la Radio Criolla en Cali, están eh, los grupos de editoriales que empezaron a sacar con cartas para todos. Entonces, eh, también me, por, me parece muy linda que se está empezando a formar esa biblioteca eh, que de alguna manera hace historia en presente de, de la situación en Colombia. Buenísimo, suena como un, un gran recurso. De ahí lo vamos a, a revisar y a compartir de fijo. Eh, nada, no sé si quisieran agregar algo más. Nosot bueno, yo estoy encantada. Muchísimas gracias por todo lo que han compartido. La verdad me resuena montones. Creo que eh, muchísimo que, que aprender y que, y que compartir también. Eh, sí, entonces no sé si para ir cerrando quisieran agregar algo más o si no vamos despidiéndonos. A mí una cosa que me gustaría es, pues, digamos que ahorita empezamos a hacer como estos lazos, de, empezando en Colombia, pero creo que APP debería ser latinoamericana. <risa> Sería en, increíble. Sí. Yo, yo en, creo que sí. sí. Entonces, tener una versión APP, por ejemplo, en Costa Rica con ustedes. Yo en este momento estoy en México, yo me vine justamente acá también a buscar qué se podía hacer. Entonces... Eh, pues creo que el grupo se puede abrir más y empezar a, a, a mirar, a hacer justamente esos satélites que se, que se están generando. Entonces la, la, la invitación es abierta a ustedes y pues también a quienes nos vayan a escuchar, a que nos escriban eh, a, a, en nuestras redes. Entonces en Instagram estamos eh, atendidos por sus propietarios, en Facebook también, en el YouTube también. Eh, o el mail que es info atendidoporsuspropietarios.art, la página también es así, atendidoporsuspropietarios.art, y les respondemos nosotros los que estamos hablando, entonces estamos abiertos a esas ideas con tal de que eh, como sepan y entiendan que ese primer paso es, es, es como dice Gabo, como mucho esfuerzo, pero pero, pero yo lo siento muy satisfactorio. O sea, yo, yo agradezco mucho haber empezado este grupo, de verdad. Sí, mucho, sí. porque creo que también el, el proyecto se nota que es generoso como la idea con la que empezaron, pero también la intención de mantener el proyecto como una herramienta que pueda ser compartible y replicable más allá de Colombia o más allá de lo que están haciendo ustedes. Pues ojalá que también desde La Huichaca se convierta como en, un, en unas ondas expansivas. Sí, buenísimo. O sea, mí, lo único que me queda, si sí, es como reiterar lo que dice Angélica, o sea, nosotros, a nosotros nos gusta hablar con la gente, sobre todo nos gusta compartir como, pues, la experiencia de esto. Entonces, pues nada, ahí estamos. Estamos para la, a la orden para lo que podamos hacer. Mil, mil gracias. Eh, vamos a cerrar aquí el, el, la...